¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shiny loque y bienvenidos chicos a un capítulo en el que tenemos que reponer muchas fuerzas porque el día de ayer, bueno, el día de ayer, la semana pasada perdimos eh, varios Pokémon contra esta señorita de aquí que la verdad es que nos dio bastantes, bastantes problemas parecía que todo estaba hecho y al final tuvimos sorpresita y qué sorpresita espero que os gustara el capítulo la verdad es que muchos me habéis dicho que os gustó así que estoy súper contento y poquito más, vamos a empezar el capítulo chicos porque hoy toca Team Rocket Así que preparémonos porque también puede que se vengan curvas, ¿vale? A ver señorita Erika, debo reconocer mi derrota, desde luego posees una fuerza notable Ahí está, recibimos 6.000 Pokégenes y... ¡Oh, es verdad! ¡Es cierto, Tiziano! Tiziano evolucionando, se me olvidaba se me olvidaba, hace que no grabo desde, desde que acabamos esto. O sea, he tenido aquí el, el capítulo parado. Y aquí está Charizardo Shiny. ¡Claro que sí! ¡Uh! Vale, eh, estupendo. Es verdad que entramos en el combate final con Charizard... O Charmillon Char casi a punto de subir de nivel y evolucionar. Ahí está, eléctrico acero, nuestro Charizardo. Vale, no aprende ningún ataque. Pues nada, una pena Me haces un premio, toma esta medalla, te la has ganado Gracias, Erika La verdad es que fue... fue worth it O sea, no fue worth it, pero bueno, ahí está Medalla arcoiris Todos los Pokémon nos amanecerán, perfecto, hasta nivel 50 Y me das la MT Puño mareo Pero por favor, una MT buena, de verdad No hay una MT buena en este juego Vamos a ir ahora a mirar, eh Porque quiero ir a mirar al... Aparte de a, a la tienda, es que en la tienda hay MTs, pues quiero comprar la MT, las MTs que haya. Yo que sé, vamos a ver qué nos podemos encontrar porque puede mejorar bastante nuestro equipo. Así que, let's go, baby. Vámonos. Tenemos que ir primero. Primero, vamos a ir al centro comercial. Miramos el tema de las MTs. Y después vamos a por el Team Rocket a, a Silp S.A., creo que se llamaba, ¿no? Silp. Sí, creo que era Sylph, ¿no? ¿no? me acuerdo, no sé si en este juego. Pero bueno, hay que ir a Ciudad Azuluna, como sabéis, que está aquí a la, a la derecha. A la derecha. Primero vamos al, al centro comercial y vamos viendo, ¿vale? O sea, aquí con, con la calma. Hoy va a ser un capítulo tranquilo, porque el último capítulo fue demasiado estresante. Y yo con esas cosas, pues me infarto. Un poco de ecofanta y hola, hola, eso es. Vendedor de Metes, ojo, terremoto. ¿En serio terremoto? A ver, no me voy a quejar, terremoto es, es top. Pero ya, ya, ya tengo terremoto con un Pokémon, aún así lo vamos a comprar. Uf, espérate, espérate, espérate. Espérate. Onda ígnea. Onda ígnea es bastante top. Pulso sombrío es bastante top también. Vamos a ver, vamos a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué refugio cuesta 100.000? <risa> ¿Por qué refugio cuesta 100.000? ¿Alguien me lo explica? Vale, vamos a ver qué Pokémon tenemos y qué más nos interesa Si ataques físicos, especiales A ver, Hugh es físico, Albi es físico especial Carlos físico y Tiziano... No lo sé, la verdad Vamos a mirarlo rápidamente a ver Porque creo que es especial más que físico, ¿verdad, Tiziano? En efecto, es más especial que físico Vamos a ver si tenemos algo como Onda Ignea Onda Ignea, no puede estar mal Foco Resplandor Carlos, ¿qué tipo era? Dragonada, ¿verdad? Dragonada, eléctrico acero. Foco resplandor puede estar muy bien si lo pudiera aprender Charizard, ¿eh? Vamos a mirar cuánto vale el Foco resplandor. Comprar Foco resplandor, que es un ataque que es especial de tipo acero. Pues sí, lo vamos a comprar. ¿Por qué no? Porque tenemos dinero y claro que sí, me lo voy a gastar en la MT. También terremoto podría estar guay. Pero es que nos quedamos sin pasta, ¿eh? Tampoco es que mucha pasta, todo hay que decirlo. Pulso umbrío, tipo siniestro. Pues, voy a aprender terremoto, sí. Voy a, voy a comprar terremoto. Terremoto es clave y nos quedamos con 10.000. Que a malas podemos comprar Pokémon con esto. Vale, vamos a ver si puede aprender Foco Resplandor nuestro Charizard. A ver, estuche de metes Y por aquí debería andar Terremoto. Puede crack, en serio. Qué mala suerte. Foco Resplandor, sí, claro que sí, perfecto. Ataque por stat. Para Tiziano es perfecto Pero perfecto Le quitamos yo creo que No sé si quitarle Corpulencia, ¿eh? Corpulencia que hacía Sube el ataque y la defensa Es que tenemos maquinación, ¿vale? Y maquinación es muy top Pero claro si vamos a quitar corpulencia, ¿vale? Eh, quiero, quiero dejarle cola de dragón porque nos puede servir Cola de dragón creo que, si no recuerdo mal, hace cambiar al Pokémon rival Así que siempre viene bien Y, y ya está, con esto, con esto y un bizcocho podemos irnos porque nos hemos arruinado directamente Nos dio en el último capítulo también Brock el, el T Así que con este T podemos ir hacia Azafrán y ir a por el Team Rocket, lo que no sé es si podemos capturar en esta ruta de la izquierda, que nos vendría bastante bien Voy a mirar si es ruta nueva, que supongo que sí, ¿vale? O sea, no, no creo que... Vamos a dejar en el PC a los Pokémon, ¿vale? También vamos a hacer eso porque estoy aquí con, con los Pokémon a medio, a medio y no A ver, señor Adrienito, poderoso dios de nuestro equipo, se retira para dar paso al señor Nidoquin, Que no está muerto, por cierto, Nidoquin, o sea, el señor Norman no ha muerto, que yo sepa, ¿No? ¿No? No, creo que no, ¿vale? Y Crack también se retira para dar paso. Pues veremos a quién, porque no lo tengo yo tan... Claro, fijaos la cantidad de Pokémon que han muerto, ¿eh? Es una maldita pasada. O sea... Lamentable, lamentable. Si hagas un bloque con vidas, estaríamos bastante mal. Bastante mal. A ver, yo quiero meter... Así, personalmente, quiero meter a Yago. Yago me parece un Pokémonazo. O sea, ahora mismo me parece de lo mejorcito, a pesar de que hay que deblearlo por supuesto... Y yo creo que Palomita o Norman Palomita o Norman Uno de los dos, yo voy a meter a Palomita de momento Norman también es bastante top, así que vendrá El equipo casi seguro Y JD No sé, ya lo iremos viendo, vale, lo iremos viendo según las necesidades Del equipo, pero vamos a ver si podemos capturar Aquí, creo que sí, no, no podemos no podemos Estar el es Snorlax, estar el es Snorlax Pensaba que sí, pensaba que al menos podíamos Acceder a la parte de la hierba, vale Perdonadme, por aquí nos daban lo de Volar, ¿no? Hola, ¿eras tú? Creo que no, no era este había un tío por aquí que nos daba lo de, lo de vuelo, tío. Pero no me acuerdo dónde está. Si alguien lo sabe, eh, dejándolo en los comentarios porque me suena que era en esta ciudad. Pero claro. Mmm, no me acuerdo. A ver, vamos a curar rápidamente. Porque es más que necesario y no sé si habrá combates ahora. Supongo que sí, porque aquí era Scope... No, Scope no. A SILP SA. Para que nos den el Scope SILP. Era eso, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo muy bien. Ok, curamos. Madre mía, la reventada del capítulo de ayer. Es que todavía lo estoy pensando y es que. Es que fue terrible, eh. Pero fue terrible. A ver, salimos. Y let's go, nunca mejor dicho. A ciudad, azafrán. Sé que hay un objeto ahí, pero creo que voy a pasar de él por no perder tiempo. Aquí hay un combate. Tauro Shiny. Growlit shiny. Y yo con mi Growlit normal. A ver, hola, señorita. Uy, creo que les he dado demasiados roquicos a los guardas Los pobres te dan la boca reseca ah, Un té, un té que le voy a dar Oye, ese te tiene buena pinta, ¿me lo das? Gracias, glup, glup, glup, Y ya está, vámonos Yo también tengo la boca seca, necesito recargar energías Porque la verdad es que Ciudad Afrán va a ser bastante top A ver, si no recuerdo mal a qué gimnasio, ¿de acuerdo? Podríamos ir al gimnasio, pero no va a ser nuestra tarea de hoy Hoy vamos a ir a por el Team Rocket que está aquí Hola, señorito, usted que me cuenta Soy el guarda de seguridad y aunque seas un niño no me fío de ti No puedes pasar ¿What? ¿Hola? ¿No puedo pasar? ¿Por qué no puedo pasar? ¡Ah, es verdad! ¡Se me olvidaba! ¡Es verdad! ¡Que el Team Rocket no era aquí! ¡Que primero hay que ir al... al... Ah, al, lo diré, al casino Vaya fail Perdonad chicos, perdonad eh, Supongo que eh, habré hecho un cortecillo Porque eh, no, no quiero estar aquí perdiendo tiempo Y menos en un capítulo Que viene de un capítulo muy largo Y no quiero tampoco daros el tostón Vámonos a por el... Oh, perdonad el fail chicos, perdonad Hay que ir al casino Porque ahí está la base Rocket De, de Ciudad Azulona Y después ya puedes ir a Zafrán Vale, perdonad Despiste. Obviamente, esto es. Esto es bastante fail, ¿vale? O sea, esto deberíamos haberlo sabido desde el minuto uno Hola, señoritas. Así, así, venga, que lo voy a conseguir. ¡Oh, qué rabia, casi lo tenía! Oye, Jessie, ¿qué tal si vamos tirando para la guarida? Pero si acabamos de, de encasquetar al cubo, podríamos tomarnos un descansito. Por cierto, ¿tú te acuerdas de cómo se abría la entrada secreta a la guarida? Porque yo ni flores. Ya te vale no acordarte. Para entrar había que examinar un póster con un vehículo. Uno. Uno que. que nos viene que ni pintado. No entiendo nada Esta conversación es bastante absurda Bastante lamentable Pero bueno, te lo compro A ver, era aquí, ¿no? Obviamente, vamos a hablar con este tío Mira, Petrafilla, me han encargado Vigilar este cartel Como veo que te gusta eso De tocar las narices al personal Te vas a enterar Primer combate del día de hoy, chicos Por favor, quiero algo relajado, ¿vale? Me pica la nariz Y esto significa movida Me meo Vale, en modo lo recluta un Pokémon Algo fácil Start Bueno, Shiny, qué bonito. Qué bonito, pero qué problemas. Cuidado, eh. Cuidadito. No quiero movidas. Qué nivel 33. Ok, te lo compro el 33. Vamos a ir con Mordisco. Por ir. Somos más rápidos. Golpe. ¿Tiene golpe? ¿En serio? Ahí va Mordisco. Cuidado, eh. ¡Oh, oh, oh! Pa, pa, Ese golpe, hermana. Ese golpe no te va a servir, compañera, contra mi super mordisco, super eficaz. Perfecto, perfecto. Se confunde además, lo cual es marav maravilloso. Maravilloso. ahí está el Starmie debilitado, claro que sí. Bro. No esperaba muchos problemas, aunque el Starmie con golpe, ojito. eh. Menos mal que es más atacante especial que físico. Palomita suba el 26, guay, del Paraguay. Y podemos continuar. Si os fijáis, hoy estoy con luz natural, pero creo que empieza a verse cada vez menos. Igual en algún momento tengo que tengo que levantar la, la la persiana, tío. Porque se ve cada vez menos. Que parece que hay un botón secreto. Lo pulsamos. Y... ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Hemos petado algo por aquí, ¿verdad? En efecto. Aquí está la entrada secreta. Vale, no sé si ir a curar. por porque... ¿Para qué vamos a ir a curar? Continuamos. Recuerdo que ya solo tenemos eh, cuatro Shinies, ¿no? Si no me equivoco. Estos cuatro. En efecto, Yago y Palomita... Lo siento mucho, pero han palmao Han palmat Ok, vale, guarida rocket Veamos A ver, este es esquivable Vamos a esquivarle, obviamente No quiero problemas, salimos Y aquí hay un objeto ¿Qué es? A ver, caramelo músculo, te lo agradezco Pero no me ha gustado para mis Pokémon Aquí hay una puerta secreta que no podemos abrir Así que pasamos por aquí Y pasamos por aquí Ok, pues aquí hay combate obligatorio, así que vamos con él Segundo combate del día, chicos, vamos poquito a poco ¿Crees que puedes infiltrarte en nuestra, guarida, en nuestra guarida e irte de rositas? Voy a intentar vocalizar un poco más, ¿de acuerdo? Porque hay combates, hay conversaciones que no sé ni qué estoy diciendo Porque me vengo arriba y claro, eso no puede ser Así que vamos a ello Señor Domador recluta un Pokémon solo Sorpréndeme, execute oh. Execute fácil Compitreno execute, execute Shiny Como el que le salió a Folagor En Pokémon X Si no recuerdo mal Me acuerdo cuando en sus días Yo veía a Folabor. Hace que no vea a Folabor? No sé Mil millones de años A ver Puño hielo Mismamente Cuidado que no estamos Para hacer el tonto ¿eh? Hay que va ese puño hielo a Afilar Lo siento hermano Estás más que muerto Ese afilar no te va a valer De nada A ver te, afílame esta Afílame este puño, compañero Puño, hielo y execute al carrer Perfecto Perfecto, combate sencillo Yo quiero quiero ahora combates sencillos Avanzar por la por la guarida Rocket Y ya está, ¿vale? Quiero quiero que nos relajemos Que sea un capítulo de relax Hola, ¿qué es esto? ¿Cinco ultra bolas? ¡Ole! Por fin ultra bolas No sé si te, tenía ya ultra bolas Creo que no Creo que son las primeras ultrabolas que tenemos desde, desde que hemos empezado el juego Hola, señorita Me dice algo ¿Shh? ¿No ves que soy un espía en una misión de infiltración súper secreta? Te hace un crío como tú en un lugar como este uh... Ah, con el Team Rocket, obviamente hi, hi, hi. Tienes agallas, muchacho Me has caído bien Voy a darte un pequeño obsequio para que te acuerdes de mí ¡Oh! El traje del Team Rocket ¡Oh, mamá! Si crecies unos centímetros más Quizás podría dar el pego Porque lo he holgado que... No, no, no he entendido nada Por holgado que te queda Vale, ¿puedo, ¿puedo vestirme? No sé si puedo vestirme, eh Maleta Porque al ser A ver, eh, vamos a probar Pero creo que no, porque al ser Ash Creo que no voy a poder Ah, pues sí que puedo Sí que puedo, a ver, chaqueta Team Rocket ¿Dónde está? Aquí está ¡Lol! Sí que puedo Esto es brutal Bueno, pero voy a dejarme la gorra de Ash, ¿no? La gorra de Ash, esta no se toca Y... La bolsa, sí, venga, la bolsa bolsa Team Rocket me gusta Pues ya estaría ¿Y cambiamos a Eevee también? ¿Podemos ponerle ropa al Team Rocket? <risa> y mi hermano! ¿Qué haces así? va bueno, paso, paso a pasar por gorra, ni, ni nada por el estilo ¡Adiós! ¡Vale! <risa> ¡Qué bueno, tío! Puedo cambiar Ash No lo sabía, ¿eh? No tenía ni idea No lo hemos probado en toda la maldita serie O sea que imaginaos Vale, hola Team Rocket Vamos a combatir He oído que con el visor Se pueden ver fantasmas En efecto Y vamos a ver el fantasma de... De... De... Lo diré, de pueblo la banda. Y vamos a flipar, porque esa escena es pepinote. Karateka recluta un Pokémon hembra, chicos. hembra, lo siento, Nidoran. Vas a morir, hermana. Eh, que un placer tenerte por aquí de paseo, eh. Nada, pas ah, un solo Pokémon y es un Nidoran. Me parece guay. Nivel 33, ya está. Vamos con Mordisco, mismamente, para no perder pepes de puño y hielo. ¡Ay, que va! mitad de vida retrocede! ¡Mordisquito! Un placer. Hugh, remátalo. Nice, man. Nice, man. Ok. Perfecto. Capítulo de momento sencillo, ¿eh? Y tranquilito. Lo agradezco, ¿eh? Lo agradezco bastante, ¿eh? Para no perder mucho tiempo, para seguir avanzando. Y poquito a poquito, suave, suavecito. Ok. A ver, si nos metemos por aquí... No ganamos nada absolutamente, así que Nos metemos por aquí Y a ver, quiero coger esa Pokéball. Vale, perfecto, se puede coger Se puede coger, vamos por aquí Derecha, arriba Y lo tenemos, algo bueno Algo bueno, algo bueno, bueno, poción, pepita Bueno, vale Te la puedo comprar, te la puedo comprar, pillamos esto otra vez Para que nos lleve de, de vuelta Así lo hay que hacer el mongolo Y bajamos, ok, ¡guau! ¡No! ¡No! Quería haber cogido eso Vale, bueno, no pasa nada, cogemos esto Amago. Amago. Venga, hombre. A ver. Vamos a ver. Por aquí. Ok. Por eh, aquí. Ok. Está, obviamente. Vamos por esto. Aquí. Y está hecho, perfecto. Por aquí hay una Pokéball ahí, pero bueno, ya, ya cogeremos las cosas si vemos que es necesario. Tampoco quiero perder mucho tiempo con esto. Subimos para arriba. No tenemos ni llave del ascensor ni llave para abrir las puertas magnéticas todavía, ¿de acuerdo? Así que vamos viendo. A ver, este gírate, por favor. Gracias. Pokéball. ¡Hiperpoción! poción Perfecto, nice. Nos viene de lujo, de lujo. Ok, nada más por aquí. ¡Oh! Combate, ok. A ver, señorita, ¿qué quiere usted? ¡Alerta, intrusos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿tiene algo contra mí o qué? Ah, madre mía, sé que eso es de mala educación Pero quería hacerlo porque soy guay Es mi, mi canal Dos Pokémon M Melmetal, uf, cuidado, eh Melmetal, no me toques la moral Que no quiero problemiquis Vale Esto es otro rollo, eh Os aviso, nivel 33 también Hidro Pampu. Hidro Pampu. Soy más rápido. Ok. Golpeamos. Y le quita. No le mato, tío. Ida y vuelta. Ok. Me va a quitar, eh. Me va a quitar. ¡Ah! ¡Tres veces! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Articulo Sai! ¡Es una broma! Único combate así... que. Vale, fuera, cambiamos, obviamente eh, Tiziano Vamos a probar ese foco resplandor Vamos a probarlo con Pitrueno Articuno Shiny Ojito, eh Vamos, vamos mi poderoso Charizard Amnesia Esto sube la defensa especial, ¿verdad? Si no recuerdo mal ¿Y la defensa? No, la defensa especial mucho mm. Con el dragón Cola dragón aquí Juego sucio Cuidado, cuidado, cuidado Vale, perfecto Cola dragón Es tipo hada Vale, pues, eh, obviamente Foco resplandor. Foco resplandor, Que es por stab Soy más rápido Es por stab Muy eficaz Y se ha subido mucho la defensa especial Si no, tío, si no Ahí está patada baja Uy, uy, uy, uy, uy, uy Vale, no me mata No me mata Maquinación Ahí está si me hace patada baja, yo puedo usar una poción y luego reventarle. Amnesia otra vez, joder. Manda huevos, eh. Manda huevos, compitrueno. Una por otra. Vale, pues. Foco resplandor otra vez. Ahí que va. Vámonos, golpea fuerte, no va a quitar más o menos lo mismo. ¡Uh! Pensaba que era un crítico. Patada baja. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Patada baja, foco resplandor y debería matarle. ¡Ya está! ¡Vamos! Vamos, perfecto, perfecto, artículo 1 al carrer ¡Mama! ¡Oh, mama! Estamos jodidos, eh Nos ha quitado bastante vida Vale, ahora viene eh, Melmetal Vamos a cambiar, sí Sé que tengo el ataque subido y tal, pero es que un golpe y me mata O sea que no queremos problemas Albi, Albi terremoto yo creo Terremoto a muerte No tenemos Pokémon que aprendan terremoto, lo cual ¿Por qué? O sea, terremoto es una MT Pepinote, chicos A ver, Melmetal Combate jodido, así de jajas, tío. Es increíble. Pues nada, eh, terremoto. La vida es dura, soy más rápido, mátalo. Si lo mataste como la huevera, no. Pues otro más. Es muy eficaz. Latigazo. Oy oy, oy, oy, oy. El semiinfarto, chicos. Terremoto y me mete al muerto. Uh. Joder combate, chicos. No me lo esperaba, no ha sido... No ha sido... Muy malo para nosotros, quiero decir, lo hemos pasado con facilidad, pero... ¡Buf! ¡Buf! A ver, eh, puedo pasar, gracias, Pokeball Cinco Superbolas ¿Para qué me das Ultrabolas si ahora me das Superbolas? Dame Ultrabolas, ya, ya está ¿Para qué quiero Superbolas? Ok, minuto 20 de vídeo prácticamente ya ¿Habré hecho algún corte? Hola Parece que hace falta una llave, ok Pues nada, salimos de aquí, creo que hay que ir hacia el piso de abajo si no recuerdo mal, vamos a continuar, lo hacemos un poco más y yo creo que lo vamos chapando por aquí porque tampoco tiene más... A ver, esto es combate obligatorio. Ok. Y por aquí... ¿Por qué? ¿Vale? es? Algo bueno. Algo bueno. No. No quiero revivir, es que no me vale para nada. No me vale para nada. ¿Y por aquí? ¿Más laberinto de este? Ni me acuerdo de esto, eh. Esta parte la tengo un poco flojibiris. Pero esto es un. Esto es, esto es, esto es infinito. ¡Caramelo raro! Ok. Ok, me gusta. Me gusta el caramelo raro. Eh, vale, pues yo qué sé. Creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos. Porque creo que por aquí no puedo pasar. Ok, bajamos. Aquí podemos coger este objeto. Velocidad X. Bueno, podría ser peor. Vamos aquí. Hacia abajo. Y ya está. Ok. Vale, pues, eh, último combate, venga, va Último combate, sacamos aquí a nuestro equipazo Y dejamos el capítulo por aquí, porque yo creo que ya va siendo hora A ver, reclutar Rocket ¿Qué me ¿Qué me sacas, compañero? Aunque no vas a ser Rocket, lo sabemos todos Vas a ser un... un entrenador guay, dos Pokémon Bellsprout Ok, ok Ha sido todo fácil, menos el combate ese de Articuno y Melmetal Que ha sido en plan, what? Vale, pues tenemos poca vida Seamos realistas Vamos con Carlos Aquí va a ser eh, nuestra clave, Carlitos ¡Carlitos! ¡Todopoderoso Carlitos! ¡Shiny! No he usado ni a... Obviamente no he usado a ninguno de los no Shiny's Porque no están al nivel adecuado Ya los nivelaré, Trampa rocas. Me, me parece bien Me parece bien, rocas. La verdad es que la animación está guapa, ¿eh? ¡Cola Dragón! Sorpresa Sorpresa está bien, ¿no? ¡Cachao! ¡Cachao! ¡Madre mía! Le quita la mitad de la vida. Esto es increíble. Pues ahora. ¡Cola dragón! Y Sprout. lo siento. Ataque aéreo. Ataque aéreo. ¡Ataque Aéreo! Besprout. ¡Cola Dragón debería matarlo, ¿no? O sea, si sorpresa le ha quitado eso! ¡Cola Dragón! ¡Le revienta! Perfecto, le queda un Pokémon. Y podemos terminar el capítulito de hoy, ¡Raidon! Vale, ¿qué tipo era Raidon? ¿Qué tipo era Rayhorn? ¿Era dragón? ¿Era dragón? Me suena Uf, no me acuerdo, tío Cola dragón Puya nociva, cuidado Cuidado, puya nociva, no me gusta un pelote No me envenenes Vale, cola dragón, ahí está Le revienta, así, es muy eficaz Vale, pues cuidado, eh Me ha quitado la mitad de la vida Exacta, y si me envenena, perdemos Cuya nociva Albi no la aguanta bien, ¿eh? Tampoco. Cola Dragón. Me la juego. Me la juego. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Madre mía! Me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado mazo. Pero Cola Dragón. Y lo siento, Raidon. Debilitado. Perfecto. Perfecto. ¡Uh! Buen capítulo este, chicos. Buen capítulo. De tranquis, de tranquis. Por lo menos ni ha muerto nadie. Ni nada por el estilo. Mañana espero capturar algún Pokémon al menos. Bueno, no sé si voy a poder capturar, ¿eh? Desde luego... No lo sé, no lo sé Vale, chicos, pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo eh, La verdad, muchas gracias por vuestro apoyo Sois unos malditos cracks Gracias por dar a like, gracias por comentar en todos los episodios Y ya está Esto era lo que os quería decir Así que nada más, chicos, nos vemos en el próximo episodio Dejad un super like de compitrón, apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo capítulo, chicos Chao, chao